Habitantes del Micromundo. Worms. Aelosoma elosoma es un anélido de agua dulce. Es relativamente frecuente en las charcas y lagunas, especialmente entre las algas filamentosas o en el sedimento, donde se alimenta de la materia orgánica y de algunos diminutos organismos acuáticos. La característica más destacada de este gusano son los lunares que recubren su cuerpo, y que en realidad son gotitas de grasa que utiliza como reserva energética. Se desplaza con movimientos serpenteantes gracias a las quetas que aparecen en penachos a ambos lados de su cuerpo. La parte anterior o cefálica está ensanchada, redondeada y recubierta de una gran cantidad de cilios.